Hola, gracias por venir de nuevo al Track 2. No os va a desilusionar, pues hoy tenemos a Javier Casares de ponente. Y eh, Javier es uno de esos que es, eh, se define a sí mismo como un internauta. Eh, lo podéis encontrar en el equipo de hosting de la comunidad de WordPress. Es un tío muy activo y en todos los Contributor ahí a los que puede asistir. Mañana le veréis y le podéis achicharrar a preguntas al tiempo que os coméis una paella. ¿Eh? Eso es spoiler. <risa> Eh, Javier Casares es administrador de sistemas y podéis ver sus proyectos y sus plugins en su perfil de, Javier, de arroba Javier Casares. Eh, también seguir su trayectoria, en javiercasares.com, vppodcast.es y casares.blog. Ahí os dejo. Perfecto. Pues hoy vamos a hablar de SQLite. Eh, todos sabéis que con WordPress, para que funcione, necesitamos... Eh, un MySQL o un MariaDB, ¿vale? hoy vamos a hablar una cosa, ¿vale? Esto es todo todo lo que voy a hacer, os voy a explicar hoy es un proyecto piloto, es decir, os voy a enseñar el futuro o una parte del futuro de WordPress. Como decía, eh, soy Javier Casares, aquí tenéis un montón de enlaces. Me podéis encontrar sobre todo en el perfil de WordPress, ¿vale? Ahí tengo todo lo que hago. Y últimamente en Mastodon, ya hago, poco, hago menos en Twitter, o sea, si queréis. Y dos detalles importantes como decíamos, que hago en la comunidad. Yo estoy dentro del, soy uno de los representantes globales del equipo de hosting y últimamente me han engañado para ser un, el responsable o el lead de eh, la documentación avanzada de WordPress. ¿Vale? Entonces, bueno, algo, algo de WordPress creo que sé, creo, porque tampoco lo tengo muy claro. El equipo de hosting eh, básicamente es el equipo que relaciona toda la parte de desarrollo del propio WordPress con eh, las empresas de hosting. Nosotros estamos ahí un poco en medio, pues, haciendo que tanto unos como otros estén contentos. Y el equipo de documentación, como el nombre indica, es el equipo de documentación de WordPress. ¿Vale? Hay un montón de proyectos. En cualquier caso, para ambas cosas, os invito mañana a venir al Contributor Day, en el que nos, nos focalizaremos sobre todo la parte de documentación. Una cosa importante de esta charla en concreto. Eh, voy a hablar de tecnología, ¿vale? Voy a intentar hacerlo fácil, pero voy a hablar de tecnología. Entonces, sobre todo, cada infraestructura y cada tecnología es diferente, ¿vale? Es un mundo. Cada servicio o servidor es un mundo. Eh, espero que lo que diga nadie lo utilice en mi contra, que es bastante habitual, y si critico o me quejo de cosas eh, espero que tampoco se sienta nadie ofendido hoy en, en la sala, que creo no me suena, no veo ninguna cara conocida que me pueda, que me pueda volver. Cosas que voy a explicar hoy: eh, las partes de WordPress que es se suculite. Por qué usarlo? Eh, vamos a ver y los dos proyectos que hay que son el de cómo usarlo como base de datos y cómo usarlo como caché de objetos, ¿vale? Luego entraré y voy a explicarlo. ¿eh? Es, es un poco, va a ser más simple de lo que parece. Partes de WordPress. Todos sabéis que WordPress está formado por diferentes cosas. Vosotros bajáis el zip. Pero, básicamente, tenemos tres grandes partes. El núcleo, los plugins y los temas, vale que es lo más habitual de uso de WordPress. Luego tenemos los media, las, las imágenes, los, los documentos que subimos al, al upload. Y otra parte importante dentro de WordPress es la base de datos, que es donde se guardan todos los posts, todas las páginas, todas las configuraciones. ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en esta última parte. Bases de datos desde el equipo de hosting, Normalmente se recomiendan dos, que es MySQL o MariaDB. Son las dos habituales. Vuestra empresa de hostings normalmente, en el 99,9%, estará usando una de estas dos ediciones. Pero también es compatible con otras bases de datos que, si al final os fijáis, todas llevan la palabra MySQL o MariaDB. ¿vale? Son de empresas, son de cloud, son de cosas, pero al final es todo lo mismo, MariaDB o MySQL. ¿Qué es ese culite? Ahora sí, ya os, os meto en, en, el, en el mundo oscuro. Ese SQLite es una base de datos parecida a MySQL o MariaDB. ¿vale? O sea, es una base de datos SQL, que es un tipo de bases de datos. Es relacional, que es importante. Tam también lo son MySQL y MariaDB. Es gratuita y es de código abierto. Y eso es muy atractivo para la comunidad de WordPress, porque WordPress también es gratuito y es de código abierto. y ostras, Pues si tenemos otra opción más, esto puede ser interesante. Y es muy interesante porque está pensado para mm, eso, sobre todo aplicaciones móviles, aplicaciones pequeñas. ¿vale? Y cuando digo móviles no, no me refiero a puesto teléfono móvil, sino aplicaciones movibles, por así decirlo. Sería la palabra más correcta. Pero sí que es verdad que... Eh, los móviles vuestros, por ejemplo, la agenda de contactos, se guarda en una base de datos de Seculite. Y prácticamente todas las configuraciones, hay un montón de herramientas que utiliza vuestro móvil, hablo de iOS, Android y demás, utilizan este tipo de base de datos. Y otra cosa que utiliza las bases de datos de Seculite son los navegadores, tanto Chrome, como Firefox, como Edge. Eh, por ejemplo, los marcadores, el historial de navegación, todo eso se guarda en ese SQLite, ¿vale? pero vosotros no os habéis tenido que instalar nada, cosa que con MySQL y MariaDB, el servidor tiene que tener instalado eso. Eh, la diferencia, sobre todo, de SQLite con, con el resto, es lo que os estaba diciendo. Sobre todo que es que son autónomos, por así decirlo. Es decir, el, el, el SQLite es un pequeño programa que se puede instalar prácticamente en cualquier sitio. Y luego tú tienes el lenguaje de programación, en este caso PHP, que es con lo que está hecho WordPress, que es el que se comunica. Pero no hay ningún servicio al uso, ¿vale? Esto, los más técnicos entendéis la palabra servicio. Pero, digamos, eh, siempre que se habla de un WordPress, tenemos el servidor web, el servidor de base de datos, y el PHP, que es el lenguaje de programación. En este caso, solo necesitaremos el servidor web o algo que muestre la web y el lenguaje de programación, que es PHP. Y la base de datos irá asociada al PHP. No será una cosa externa. vale Entonces, eh, en este caso, lo que decía, el SQLite va a ser el motor y el PHP va a ser la ejecución. ¿Por qué usarlo? Eh, SQLite. Es un sistema muy simple, ¿vale? es mucho más simple, es rápido, es eficiente, como digo, está instalado en miles de millones de teléfonos móviles, o sea que está hiperprobado. ¿vale? Eh, consume mucho, muchos menos recursos que MySQL y sí que podemos decir que es a priori menos escalable ¿vale? y quizá no ofrece todas las opciones de seguridad que podría ofrecer un MySQL o un MariaDB. ¿Vale? Y en este caso me diréis, mmm, vale, entonces, ¿me estás diciendo que vamos a poner una cosa peor de la que usamos? Y os diré, sí, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, claro, es eso, se supone, o al menos por lo que os estoy diciendo diréis, claro, es menos escalable, o sea, me estáis dando un, pro, un pseudo producto. Entonces, eh, ¿por qué podría ser interesante esto? Eh, sobre todo por el tema de... Eh, la de sitios pequeños, ¿vale? Hay sitios, por ejemplo, una web corporativa. ¿Cada cuánto se actualiza una web corporativa? Casi, nunca. La metes ahí y dentro de tres años, ay, que hay que actualizar? No sé qué. vale, pues Ese tipo de páginas que no consumen, que las tienes ahí, que al final está, no, no hace falta montar la NASA para todo esto. Como base de datos, eh, os he dicho que os voy a explicar dos proyectos. ¿vale? Este es uno de ellos. El primero es utilizar, sustituir el MySQL o el MariaDB con un SQLite. ¿vale? Entonces, este proyecto se empezó hace un tiempo. Lo tenéis ahora todavía en modo plugin. Esto es un, un sistema experimental. Lo digo porque si queréis probarlo, lo podéis probar, pero en modo experimental. Tenéis tanto el, el enlace para descargar el plugin como el repositorio de Git. ¿Dónde está toda la documentación, todos los tickets, todas las historias? ¿Qué cosas lleva eh, o cómo funcionaría? Tú lo instalas, instalas un WordPress, te instalas y activas este plugin, ¿vale? En principio tendría que ir todo OK. Si, falta, si te puede, al activarlo, te puede decir, oye, no tienes ese culite. Tenéis que hablar con vuestra empresa de hosting y decirle, oye, necesito que me instales esto o que lo configures, pues, los servidores de WordPress están pensados para lo otro, no para ese culite. Iniciarías el sistema con ese culite y empieza una instalación nueva. Ya digo que esto es lo experimental. Si tenéis un WordPress, perderíais todo porque empezaría como una instalación nueva. ¿Vale? Ya digo, ¿eh? es para un experimento. No vais, de todas formas, no se pierde nada. Simplemente es que está, en vez de llamar aquí a ver los datos, estáis llamando a otro lado. ¿Qué cosas harían falta? Primero, el SQLite. ¿vale? Normalmente. Los, los hostings lo llevan eh, y ya veis que el peso del software es muy pequeño. Y eh, está pensado tal y como está ahora para, para empezar desde cero, vale, el, al menos el experimento. Migrar se puede, ¿vale? No voy a entrar, esto es por si alguien luego quiere hacer el experimento, pues con esto se podría, pero yo he, hecho, he cogido mi blog y lo he migrado y, y a la primera vez funcionó todo. O sea que el, el, por ahora la fase experimental está guay porque va. Y esta Diapo la tenía hasta ayer, hasta hace prácticamente menos de 24 horas, eh, el futuro no está definido. Escribí al desarrollador del, de esto y le dije, oye, ¿me puedes dar tres tips que voy a dar el sábado una charla? Y me dijo, sí, Fua, y me mandó un churro gigante. Y entonces, he tenido que meter todo esto, ¿vale? Entonces, básicamente, dos o tres detalles. Primero, se ha re, desde, desde que yo hice la presentación hasta ahora, que fue a lo mejor hace un mes, se ha prácticamente reprogramado todo el sistema, ¿vale? Y se ha hecho para hacerlo más seguro y más cosas. Pero sí que hay un detalle importante. Y es que ya hay un proyecto de inclusión en el core. Es decir, este experimento ya empieza a tener parte en lo que podría llegar a ser WordPress 6.3. ¿Vale? Dentro de tres semanas sale la 6.2. Os hablo de 6.3, 6.4. Cosas interesantes. Eh, permite usar ese culite, obviamente. El propio WordPress, es decir, al instalar WordPress, lo tendríais y os permitiría elegir entre un sistema u otro. Sí. El, si no tenéis o el sistema no tiene el MySQL viejo, automáticamente se instalaría en SQLite. ¿Por qué? Porque no hace falta usuario y contraseña. Y entonces la famosa instalación de cinco minutos de WordPress pasa a ser de 20 segundos. Porque solo tienes que poner el título, el, el nombre, de, bueno, la cuenta de correo, le das a instalar y ya está instalado. Y ya lo puedes empezar a usar. Ni servidores ni nada. Es increíble. Y ya digo, ¿eh? es un proof of content, o sea, un, un, una prueba, y se está validando mucho todo. ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esto va bastante en serio. Y luego está el otro proyecto, ¿vale? y este es rápido, que es la caché de objetos. Cuando, por ejemplo, cuando tenéis una tienda y alguien deja algo en el carrito, eso, por norma general, se guarda en la base de datos. ¿Vale? Y eso hace que la base de datos, como tengáis muchos clientes, se empieza a llenar, se empieza a llenar, porque cuando dentro de un mes venga alguien, el carrito seguirá lleno. Entonces, esa información hay que almacenarla. El problema es que la información temporal en las bases de datos estas es, no es óptimo. Y alguien dijo, pues, bueno, ¿eh? vamos a guardarlo en ese culite que no deja de ser otra base de datos. Igual es prima hermana de, de, de, de, de María de Beo, de MySQL. Eh, tenéis estos plugins, ¿vale? También el plugin experimental, el plugin en, en la versión de desarrollo, por si queréis ver un poco para dónde, para dónde va. Lo mismo, lo instaláis. Este es más fácil, porque este si lo instaláis sí que es compatible con el WordPress actual que tenéis. Sobre todo, aquí sí que os diría, tenéis que hablar con vuestra empresa de hosting primero para saber si ya estáis us usando un sistema de caché, ¿vale? Si lo usáis, ya lo tenéis. Si no lo tenéis, le podéis pedir que os lo... Que lo, que lo instalen para probar esto, y básicamente es una alternativa que es muy interesante sobre todo en los hosting compartidos. ¿Por qué? Porque las cachés suelen ser compartidas. Entonces, alguien podría llegar a acceder a vuestros datos. Con este sistema no. Esto se guarda en el WP Content. ¿Vale? O sea, como si fuera es un ficherito ahí, está ahí guardado, se accede, se lee y ya está. Entonces, es muy interesante. Y una de las cosas que se ha probado mucho y que, como se están haciendo las pruebas, es para hacer 100.000 compras simultáneas en WooCommerce. O sea, se está poniendo a prueba muy a saco. ¿Vale? Entonces, es muy interesante para esto, ¿vale? Eh, Simplemente os quedáis con este concepto. Esto es para que lo habléis con vuestra empresa de hosting. Ya se apañarán ellos y, si no, a través del equipo de hosting ya me hablarán a mí, ¿vale? Pero ahí lo tenéis. Y nada, ya está. Si alguien quiere mentorizar o ayuda de cosas de hosting o documentación, me podéis escribir aquí, ¿vale? Tenéis los enlaces a los equipos de hosting y documentación. Así que ya está. Bien, de tiempo. Aplausos.